Hola a todos, estamos ya con la sesión nueve. imagínense, nueve sesiones ya que, que convocan y nos convocan con este tema de la traductología y la traducción, ha sido un éxito, eh, hemos tenido experiencias variopintas ¿no? de traductores, de traductólogos, de teoría, de aplicación... Eh, y esta es la segunda sesión que tenemos en, en relación con la traducción eh, en la lengua árabe. ¿no? Tuvimos primero la de Miguel, Miguel Carmona, que estuvo interesantísima porque sentó, estaba acá mal ese día, me acuerdo, sentó algunos precedentes teóricos y algunos cuestionamientos teóricos interesantísimos. Eh, no olviden también que muchas de las, de las conferencias que, que hemos audicionado, van a ir en un número monográfico, en una revista especialista en traductología y traducción eh, brasileña. Te lo comento, Kamal, por si te animas, porque sería maravilloso también tener eh, dos colaboraciones de, del tipo, eh, porque Miguel aceptó, por eso me acordé y lo, y lo comento ahora, porque Miguel va a colaborar, Carles también va a colaborar, hay un, un número importante de quienes van a colaborar en este monográfico y que de alguna manera también va a ser el testimonio palpable ¿no? de, de, de, esta, de este seminario que al final nos va a tomar algo como 10 meses, o sea, se nos ha ido alargando muy para, para nuestra alegría, ¿no? porque ha aparecido más gente interesada que, que, que ha ido ahí eh, aportando su granito de arena. Pero bueno, eh, partimos, partimos con Kamal Kumsille, profesor profesor de, de la Facultad de Filosofía y Humanidades, eh, del Centro de Estudios Árabes bueno, tú estás en el Centro de Estudios Árabes estás en el Centro de Estudios Internacionales y también estás en Filosofía Kamal es un polímata <ríe> un polímata humanista eh, y eso lo, lo pueden ver también con, con su mismo quehacer eh, sus publicaciones y su quehacer inextenso también porque se dedica también a otras actividades maravillosas como, como la música ¿no? la ejecución en, en música Así que claro, bien, bien te podemos calificar, camal querido, como un polímata. Eh, que se note que eso es un piropo. <ríe> Entonces tenemos la, la conferencia hoy, una conferencia interesantísima en relación con filosofía y lo que implica ¿no? la, la, la traducción y la labor de la traducción. Imagínense, en, en, en dos lenguas totalmente, desde un punto de vista tipológicas distintas, como es el árabe eh, y el griego. Mala traducción sobre la versión árabe de la poética de Aristóteles, de, espero no equivocarme, Kamal, Abu Bishn Mata Im Yunus. Ojalá y lo haya pronunciado bien, pero tú lo vas a pronunciar bien, porque también Kamal es profesor de lengua árabe, no lo había comentado, pero bueno, se subentiende también. Así que el micrófono, todo tuyo, querido amigo, y partimos. Muchas gracias, querida Sole, por la presentación, una abultada presentación. Eh, sí, yo efectivamente soy del Centro de Estudios Árabes Eugenio Chaguán, eh, eh, y sí, enseño en la licenciatura de estudios internacionales y también he enseñado en filosofía, eh, pero claro, pertenezco al, al Centro de Estudios Árabes, digamos, mi quehacer, sobre todo en investigaciones, es el de un arabista, ¿no? Más, sobre todo últimamente, a pesar que mi formación... Eh, fue cierto en ciencia política y filosofía, ¿verdad? Debido a que eh, con la dictadura en Chile se suprimieron los estudios de grado en lengua y cultura árabe. Eh, así es que tuve la oportunidad de formarme paralelamente a mis estudios de grado, digamos, en ciencia política y filosofía. Me formé paralelamente como arabista en el Centro de Estudios Árabes, siguiendo diversos diplomados y seminarios, con, sobre todo con el profesor Eugenio Chaguán, eh, en paz descanse, y a quien también le voy a dedicar esta presentación, que eh, estaría muy contento del quehacer arabístico que estamos hoy día haciendo en el centro, cierto, de, de traducciones y comentarios de, de, digamos, de tradiciones textuales de, de la cultura árabe clásica, ¿no? Eh, bueno, efectivamente voy a ir ya compartiendo la pantalla con mi presentación para ir entrando en materia efectivamente, claro, yo escogí este título no sé si es muy afortunado o no ¿ya? para este seminario ¿sí? mala traducción interrogación, cierto, sobre la versión árabe de la poética de Aristóteles de Abu Bishr Mata Ibn Yunus ¿Sí? eh, Quiste bien, Sole, lo único que la, el Yunus es una ya, no el no, Yunus, salvo ¿no? eso bien. ¿no? ¿Eh? ¿Por qué, eh, cuál fue mi interés, qué es lo que me despertó proponer este tema, ¿no? para este seminario de traductología y traducción? Yo inicialmente, cuando recibí la invitación de Soledad para esto, ¿cierto? le había propuesto algo que era un poco más general, ¿no? pero que eh, buscaba un poco dar cuenta de lo que es la experiencia, digamos, de traducir textos de filosofía árabe clásica desde Chile, ¿no? cómo eso eh, se inserta en, en el circuito de circulación académica, eh, pero era una cosa más general y que últimamente eh, por... Eh, las eh, lecturas y, y digamos, y pistas eh, y hallazgos que hemos ido, ¿cierto?, eh, con los que nos hemos ido encontrando en una investigación que ya lleva más de dos años, eh, que una investigación conjunta con Miguel Carmona, sobre todo por el ámbito de las traducciones y con otros colegas en el último año. ...por eh, un proyecto que, que ganamos sobre esto... ...con Mauricio Amar, Afshin Irán y Catalina Brito... Eh, ...sobre la poética de Aristóteles en, en, la, en su recepción árabe. ¿Mm? Particularmente, nosotros hemos enfocado nuestra investigación a Al-Farabi. ¿Mm? Eh, Al-Farabi, el segundo maestro... ...uno de los principales eh, pensadores de, de la tradición filosófica árabe clásica... ...cierto... Eh, pero en eso, ¿cierto?, en general hemos dado con el asunto de la recepción árabe de la poética en general, ¿cierto?, la versión árabe del texto aristotélico de la poética, los comentarios que desde él se desprendieron, ¿cierto?, y en la lectura y el estudio de todo el material que hay disponible sobre esto, he ido advirtiendo, ¿verdad?, y, y me, me llamaba la atención, ¿cierto?, las sistemáticas críticas, sobre todo de eh, los eh, comentadores y estudiosos modernos, ¿verdad? A la traducción de Matta, ¿no? como una traducción defectuosa, absurda, eh, incomprensible, ilegible, eh, todos los malos calificativos que podamos encontrar sobre una traducción que luego vamos a ver con más detalle. ¿no? Y entonces, justamente, eh, decidí proponer este tema también eh, un poco en conexión con lo que presentó ya Miguel, ¿no? justamente Miguel poco planteó este asunto de efectivamente eh, del problema del error en la traducción, ¿no? y cómo a veces los errores en la traducción ¿verdad? pueden tornarse errores productivos, ¿verdad? de producir, ¿cierto?, eh, asuntos o cambios en ideas, renovaciones, reelaboraciones, que hacen incluso mucho más interesante a una tradición filosófica que el mero comentario de la recepción de un texto en su versión original, si acaso existe una versión original de los textos. Eh, y ese es el, el motivo, ¿verdad?, de que haya propuesto este, este tema. ¿no? Finalmente mi idea es acá compartir algunas notas y reflexiones, ¿verdad?, sobre la versión árabe de la poética de Aristóteles eh, de Abu Bishr Matta, ¿cierto?, y, ¿verdad?, reflexionar en torno a ello de, bueno, ¿qué es efectivamente una mala traducción o, finalmente, eh, ¿qué, qué hay detrás de la calificación de mala traducción, ¿verdad?, ¿Es, ¿acaso mejor que esa traducción no hubiese existido, eh, una traducción que ha hecho daño al, a, la, a la circulación del conocimiento, o ha sido una traducción de todas maneras productiva en términos de haber producido, eh, de, de haber tomado un lugar importante en la tradición textual, en este caso, de la poética de Aristóteles. ¿no? Entonces, ese es como el, el motivo ¿no? de... No sé por qué no quiero avanzarme el PowerPoint. Algo pasa. Eh, ahí. Ya. Entonces, eh, vamos a ir. Bueno, vamos obviamente a, a introducir con ciertas cosas, porque para que sepamos de qué estamos hablando cuando hablamos de traducciones del árabe, del griego al árabe, de la traducción filosófica, ¿cierto? Eh, de los textos de la filosofía griega, de la ciencia. Eh, griega en el ámbito de la cultura árabe clásica, ¿verdad?, cómo se dan estas recepciones, ¿cierto?, y eh, también cómo aparece nuestro traductor que vamos a comentar hoy día, ¿no?, en ese panorama, ¿cierto?, eh, el movimiento, entonces, de traducción árabe en Bagdad en los siglos IX y X, ¿no?, Eso, va a ser nuestro, nuestra primera contextualización, cierto. Eh, es, es ya sabido, cierto, hay abundancia de estudios, ¿no? eh, Respecto de el lugar, cierto, eh, digamos, de el Islam clásico, cierto, y el movimiento de traducción que en su seno se dio, cierto. Respecto de ¿verdad? La recepción de los saberes antiguos y su reelaboración y proyección ¿cierto? histórica, obviamente, hacia otras recepciones que posibilitaron finalmente ¿verdad? Eh, la continuidad, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? hacia incluso la Europa Latina ¿verdad? de la filosofía y la ciencia griega, ¿cierto? a través de... ¿verdad? de sus recepciones y traducciones árabes. ¿no? Eh, siempre, en todo caso, ¿verdad? aquí hay una, hay una perspectiva historiográfica también más o menos eurocéntrica que vamos a comentar hacia el final, ¿no? que es parte de la valoración que se hace de esta traducción, ¿no? una especie de grecocentrismo donde efectivamente eh, la academia sobre los estudios árabes clásicos y sobre la cultura científica y filosófica del Islam clásico, tiene un excesivo, y diría casi exclusivo, énfasis en la recepción de los saberes griegos, ¿no? cuando no fue en absoluto así, ¿no? sino que fue, de hecho, un, algo, un fenómeno mucho más diverso. ¿no? Pero, o entonces sea, describamos en general de qué se trata esto, cómo ocurre, ¿Cierto? bueno, en el Islam clásico, ¿verdad? cuando hablamos del Islam clásico, eh, vamos a hablar fundamentalmente ¿cierto? de eh, lo que ocurre en las tierras eh, gobernadas por el Islam, ¿cierto? en las tierras que se incorporan a la expansión del Islam desde el siglo VII en adelante, eh, con una cultura académica, intelectual, cierto que se expresa en lengua árabe, por eso es que en general hablamos de tradición árabe, cuando hablamos de, de tradición árabe no hablamos de una cuestión étnico-cultural, sino más bien de una cuestión lingüístico-cultural. Es decir, hablamos de intelectuales de diversos orígenes que cierto, efectivamente todos ellos se expresan en árabe, no siendo su lengua materna. En ¿no? el caso de Al-Farabi, ¿no? se dice que llegó a manejar ¿verdad? con maestría la lengua árabe a los 40 años. Eh, vivió más de 80, entonces tuvo 40 años para escribir ¿verdad? en árabe ¿no? y eh, habiendo llegado a manejar con maestría a los 40 años el árabe ¿no? es, es prácticamente el responsable, diríamos, de la creación del vocabulario filosófico árabe ¿no? en su adaptación sobre todo de las categorías eh, griegas y, y de cómo es fundamentalmente quien... Articula un, un vocabulario filosófico árabe, no siendo, evidentemente, un nativo. Ninguno de ellos, Jonah Aine Beneshaq, de los personajes que están acá, que vamos a ir hablando más, es siriaco parlante. Abubijer Matta también es siriaco parlante. De hecho, prácticamente el único intelectual de este contexto que es étnicamente árabe, ¿no? de un linaje árabe, es al-Kindi. Por eso, vamos, hablamos de, en general, ¿Cierto? El árabe en este caso como un medio de expresión, no como una etiqueta étnica, ¿no? Bueno, de cierto, ser, cuando hablamos del Islam clásico hablamos de eso, ¿no? De una eh, cultura intelectual amplia, ¿cierto? Que eh, tiene lugar entre los siglos, más o menos, diríamos, desde el siglo IX, probablemente los primeros impulsos, pero sobre todo desde el X, pero si sí, digamos... Lo que abarca, cuando hablamos del Islam clásico, cierto, el, el movimiento intelectual y la cultura intelectual en el Islam clásico, estamos hablando entonces de lo que se da en las tierras del Islam expresado en lengua árabe entre los siglos IX y XIV. ¿Sí? Ahora, el movimiento de traducción se dio fundamentalmente con mayor fuerza, con mucha fuerza, ¿sí? en los siglos IX y X, particularmente en Bagdad bajo el auspicio del de califato Abbasí. ¿Sí? Los primeros impulsos a este movimiento de traducción ya parten con el califa Harun al-Rashid, muchos lo conocerán en su nombre por, por las mil y una noches. ¿Sí? Eh, los primeros impulsos parten por, desde el califa Harun al-Rashid, que apoyó ¿cierto? e impulsó en el año 790 la traducción del Almagesto de Ptolomeo. ¿Sí? Eh, de ahí en adelante empieza ¿cierto? un movimiento más o menos que va tomando fuerza progresivamente de traducción de obras científicas provenientes de tierras diversas, ¿no? Grecia, Persia. ¿sí? Eh, hay que recordar acá que justamente la entrada del califato Abbasí, ¿cierto?, supone fundamentalmente una, eh, digamos, una consolidación del de Islam y, y su cultura ¿sí? en el mundo persa, ¿verdad? que va a posibilitar el influjo justamente de las recepciones de saberes de la India y de China que ya habían sido traducidos al persa en el contexto de la Persia cierto antes del Islam, ¿cierto? para que ese, eh, ese conocimiento fuera también incorporado en los movimientos de traducción del árabe. ¿no? Con el califato Omeya, ¿verdad? el califato que viene antes del califato Abbasí, ¿cierto? ya, el, por ejemplo, un califato del que San Juan damaseno fue funcionario, por ejemplo. ¿no? Eh, entonces, ya el influjo griego está presente en la cultura intelectual islámica, incluso desde el califato Omeya. ¿Sí? Eh, aunque con ciertas limitaciones ¿cierto? pero en el fondo por eso es que digamos con el influjo del califato al -Basí, este movimiento toma más fuerza y se expande y, y, y va progresivamente ampliándose hasta que durante el califato del califa al-Mamun ¿cierto? a partir de 1830 viene la creación del el Bait al-Hikma ¿no? la famosa casa de la sabiduría ¿sí? Eh, es una institución ¿cierto? que, eh, digamos, tiene por finalidad ¿verdad? reunir a la mayoría de los eruditos de la época, cierto, para volcarlos a la labor de traducción, clasificación y comentario ¿cierto? de la diversidad de manuscritos científicos y filosóficos provenientes tanto de Grecia como de Persia, verdad, que, eh, incluyen no solo producciones del mundo persa, sino, como digo, del mundo indio y chino, sobre todo en medicina y matemáticas. ¿no? Si el mundo, yo me aventuraría a decir, de hecho, que si efectivamente el movimiento intelectual de la cultura árabe clásica fue tan potente en sus aportes de medicina y matemáticas, fue justamente porque no se quedaron solo con lo griego, sino que efectivamente tuvieron un influjo de también otros, eh, otras tradiciones como la India y la China, ¿cierto? que venían bajo traducciones persas, sobre todo. ¿no? Eh, por ejemplo, la, la incorporación del cero, ¿no? eso viene de los indios. No, eh, no, es, eh, no es algo griego. ¿no? O sea, eso me refería también con lo que, cuando anteriormente decía que hay un grecocentrismo en... Eh, en la valoración del de movimiento intelectual árabe clásico, ¿no? Pero bueno, se dice aquí, por ejemplo, del mahmun se dice que parte del impulso hacia la creación del Beit al es porque, bueno, él soñó con Aristóteles, esto es como parte de la leyenda, ¿no? Dice que el califa al mahmun soñó con Aristóteles, ¿cierto? Y que le preguntaba por el concepto de belleza, ¿no? Fíjense qué cosa más... Eh, más profunda ¿no? eh, el, el califa inquieto por el consejo, por el concepto de belleza soñó con Aristóteles ¿no? y a partir de eso entonces tuvo un impulso ¿cierto? de crear ya no solo de impulsar tradiciones de particulares ¿verdad? sino que efectivamente crear una especie de institución ¿no? eh, Nicolás Rescher, que es uno de los estudiosos de la lógica árabe dice que esto era como eh, podríamos equipararlo a lo que hoy día sería un instituto de estudios avanzado, ¿no? que en el fondo reunía a los más importantes investigadores de la época para que trabajaran en el estudio, compilación, traducción y comentario de los textos del saber, que constituían el saber en ese momento. ¿no? Eso es Bait Hikma, la casa del saber, de la sabiduría, ¿cierto? Eh, que, como digo, ¿cierto? Efectivamente no es una institución, no es que nosotros, o sea, es una institución, pero no, es, no estaba situada en un edificio, ni algo así, no es como que, así cuando nosotros hoy día vamos pasando, por ejemplo, con, por Grecia, con Ignacio Carrera Pinto, y vemos ahí en la placa, ¿cierto? Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile, no, no nosotros no vamos a ir a Bagdad y vamos a encontrar un edificio antiguo que diga Vital Hekma sino que todo lo que, digamos, era una institución, ¿cierto?, eh, claro, con, con su hombre que tenía sus eh, personajes activos, ¿verdad?, directores, etcétera, ¿cierto?, pero que, por el fondo, circulaba en torno al palacio y las mezquitas importantes de la ciudad, ¿no? pero que eran los lugares donde efectivamente se cultivaba el saber, ¿no?, las cortes y las mezquitas. Eh, se dice que al Ma'mun era, digamos, muy interesado en la promoción del saber ¿no? Se dice que, por ejemplo, a Hunayn ibn Ishaq, cuyo nombre funciona, eh, figura aquí, digamos, que ya vamos a hablar más de él Se dice que el califa al Ma'mun le pagaba a Hunayn ibn Ishaq el peso en oro de los libros que tradujera digamos, ¿No? Lo que pesaban los libros que él traducía, se lo pagaban en equivalente al peso en oro. O sea, imagínense lo que era eso. ¿no? Eh, tiempos en que el, el saber y la traducción probablemente tenían otra consideración. ¿no? Bueno, las principales figuras ¿no? del vital higma en el siglo noveno, son justamente Al-Kindi y Hunayn ibn Ishaq. Al-Kindi, un filósofo árabe, de linaje árabe, como he dicho, musulmán, ¿cierto? No particularmente un traductor, sino que él está aquí sobre todo como un... Bueno, viene... es del linaje, ¿no? Del, de lo que era antiguamente el reino de Kinda, ¿no? Tiene un linaje, digamos árabe bastante importante, cierto, por lo tanto es una persona de bastantes recursos, y sobre todo él es un filósofo, cierto, tiene un training de filosofía, no, de estudio de los textos filosóficos, pero no es particularmente un traductor, ¿no? él actúa acá como filósofo interesado en que se produzcan traducciones, actúa apoyando, cierto, con sus propios recursos, verdad, que se generen traducciones de los textos filosóficos griegos al árabe. Hunayn ibn Ishaq es aquí, pero es, ¿cierto?, es de los, alquíndi, de los principales agentes, en el fondo, del bait al como, digamos, de los facilitadores e impulsores de, de la traducción, ¿sí? Y Hunayn ibn Ishaq fue, digamos, el principal traductor de aquella época, ¿no?, un sabio... ¿verdad? y también un traductor muy importante, siriaco parlante, pero manejaba bastantes lenguas, ¿no? manejaba el griego, el latín y el árabe, ¿cierto? además de su lengua materna, el siriaco. Por lo tanto, tradujo ¿verdad? Eh, un volumen importante de obras médicas, científicas, y también filosóficas, ¿no? un personaje bastante interesante, ¿no? según un testimonio, de cómo él, de su método de traducción, ¿sí? rescatado por Juan Bernet en su libro eh, Lo que Europa le debe al Islam, ¿cierto? Eh, dice Hunayn Benes Haq, ahí en ese fragmento que rescata Juan Bernet, ¿no? que justamente él, lo que hacía en, su, en sus intentos de traducción, ¿no? era bastante humilde, ¿sí? era, en eh, el fondo, cotejar y comparar varios manuscritos, ¿verdad?, hasta llegar a establecer un texto correcto, luego decía lo traduzco al siriaco, y luego lo traduzco al árabe. ¿sí? Eh, nosotros podríamos decir hoy día que esa práctica ¿verdad? de cotejar manuscritos y establecer el texto correcto, cierto, es la edición crítica, ¿no? que según nosotros tenemos noticias, se inventa en el siglo XIX con Karl Lachmann, ¿no? eh, aquí mil años antes, Ona N. B. decía tener una práctica similar. ¿no? Con eso podemos dimensionar un poco la cultura académica que se va forjando acá. ¿Mm? Eh, entonces, es una, bueno, el contexto, ¿cierto?, del el, el Higma, del movimiento de traducción, sobre todo, va muy de la mano de la presencia de cristianos siriaco-parlantes. ¿no? que son mayoritariamente los que manejan el griego, por una cuestión de bagaje, ¿verdad?, cultural y religioso, ¿cierto?, cristianos de iglesias que utilizan el griego, ¿no? como una lengua, como lengua eh, teológica, litúrgica, ¿cierto?, eh, por lo tanto, ¿verdad?, eh, mayoritariamente quienes manejaban el griego, tanto en el contexto del Califato omeya como en el contexto del Califato Abbasí, son mayoritariamente cristianos, ¿no?, eh, siriaco parlantes donde entonces en la generación de este movimiento de traducción y de esta cultura intelectual el siriaco, la transmisión siriaca, en lugar del siriaco como lengua de mediación entre el griego y el árabe juega un rol fundamental y no solamente la lengua siriaca sino las formas académicas de la tradición filosófica siriaca previa se traspasa también ¿sí? a la cultura académica árabe, ¿Mm? eh, porque en realidad son intelectuales siriacos los que están transmitiendo los asuntos eh, en principio a el, la esfera árabe. ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, parte de eso, ¿cierto? es eh, eh, La recepción de la poética tiene mucho que ver con esta herencia no solamente lingüística del siriaco como, como lengua de mediación, sino también de las formas académicas, ¿no? En el fondo, eh, la filosofía en siriaco, la escuela, las escuelas filosóficas siriacas reciben, ¿cierto? Son una continuidad, a su vez, de la tradición griega tardoantigua, antigua ¿cierto? Eh, Alejandrina particularmente, ¿Verdad? Eh, y la, la, la recepción de los textos, ¿cierto? particularmente aristotélicos, se, va reci se recibe de manera similar ¿verdad? desde la tradición alejandrina hacia la tradición siriaca y luego hacia la tradición árabe. Y esto hace, por ejemplo, que la tradición árabe cuando recibe los textos de la poética y de la retórica, ¿cierto? los recibe como la séptima y la octava parte de la lógica, como la séptima y la octava parte del órgano aristotélico, porque es así como se trabajaba en la tradición alejandrina, griega tardo-antigua y siriaca. ¿no? Eh, por eso, por ejemplo, Nicolás Recher ¿cierto? afirma que en realidad los filósofos árabes son parte de una continuidad greco-siriaca, ¿verdad?, donde... Avicena y Averroes pueden ser perfectamente vistos como eslabones tardíos, ¿verdad? De una cadena que se inició en la tardoantigüedad antigüedad con escritores griegos como Alejandro de Afrodisias, Temistio, Teofrastro y Amonio. ¿Mm? Es decir, eh, varios, no solo Recher, también Gutas, por ejemplo, ven cierto, en esto una continuidad. ¿no? Por eso Gutas, por ejemplo, eh, Dimitri Gutas habla de una tradición greco-árabe. Él incluso llegó a crear un programa en Yale, Dimitri Gutas es profesor de estudios árabes en la Universidad de Yale, llegó a crear en Yale un programa en estudios greco-árabes. ¿no? Es a ese nivel llega justamente la concepción de que efectivamente hay una continuidad de la tradición filosófica griega, siriaca y árabe. Bueno, en este contexto aparece lo que... Muchos estudiosos han dado en llamar, ¿cierto?, la escuela de Bagdad, o la escuela aristotélica de Bagdad, o la escuela peripatética de Bagdad, ¿no? Que fue algo que fue tomando forma ya, ¿cierto?, desde fines del siglo IX, y se consolida más en el siglo X, sobre todo con la llegada de Abu Bishr Mata a Bagdad en los años 930, más o menos, según... Algunos testimonios, 934, las cosas nunca son tan exactas, así es que un poco lo mismo, ¿no? Pero en, esas, en las décadas de los 30 del de, eh, siglo X, entonces, llega Abu Bishr Mata a Bagdad, él es un cristiano, un de eh, también de una zona de Irak, de Der El Kunna, ¿cierto? Y eh, llega entonces, como digo, a Bagdad, y se transforma, ¿cierto?, en... El, en la cabeza ¿no? de esta escuela aristotélica de Bagdad, que es fundamentalmente una escuela ¿cierto? compuesta mayoritariamente por filósofos con un interés primordial en la lógica ¿sí? y son en su mayoría cristianos. ¿no? Eh, entre otras figuras, ¿cierto? Abu Bisher Matta fue maestro ¿verdad? de Al-Farabi, de Yahya Ben Adi que son luego eh, de Abu Bisher Matta las dos principales figuras de la escuela aristotélica de Bagdad, ¿verdad? Y referentes importantísimos para la tradición árabe posterior, ¿sí? Particularmente en Avicena, por ejemplo, que va a ser visto como, ¿verdad?, el príncipe de los filósofos, según la tradición, ¿cierto? Y que, ¿verdad?, Avicena eh, se transforma... ¿Verdad? Para la tradición posterior como en el mainstream un poco de la filosofía, ¿sí? Eh, es, es realmente un, un pensador que generó mucha tradición, ¿no? Yo creo que desde Avicena en adelante la filosofía árabe es avicenismo, ¿no? Eh, efectivamente para Avicena, la, la, digamos, tanto alfarabi como... Eh, y a Adati fueron fundamentales, ¿no? muy reconocido por él incluso, ¿sí? Eh, y ambos fueron discípulos de Abu Bishr Matta. ¿sí? Hablando de Abu Bishr Matta tiene un lugar fundamental en todo el movimiento tanto de traducción como filosófico árabe clásico. ¿sí? Voy a ya ir avanzando entonces. La poética de Aristóteles entonces y su transmisión en la filosofía árabe, ¿no? Eh, como decía anteriormente ¿cierto? la mayoría de los textos griegos se traducían ¿cierto? primero al siriaco y luego al árabe el siriaco juega un rol de lengua de mediación acá y la poética, la recepción de la poética no fue la excepción ¿cierto? Eh, el primer paso hacia una recepción árabe de la poética es la traducción siriaca de Eshaq ibn Hunayn, hijo de Hunayn ibn Shaq. Hunayn ibn Eshaq, su hijo Eshaq ibn Hunayn. Fue un traductor muy prolífico también, tomó el oficio de su padre, obviamente, como era muy usual, ¿verdad? Eshaq también fue quien tradujo, por ejemplo, el de ánima de Aristóteles, ¿verdad? Eh, que fue un libro importantísimo en la tradición filosófica árabe, ¿verdad? para las discusiones sobre el intelecto, el conocimiento, el alma, etc. Bueno, fue también quien tradujo, además de muchos textos lógicos, entre ellos, entonces, la poética, ¿no? Desde un manuscrito griego que se supone que está perdido, pero que ha sido, ¿verdad?, clasificado como el Sigma, ¿no? Eh... La traducción de Abu Bisher-Matta se hizo, según dicen los estudiosos, poco antes de que Abu Bisher llegara a Bagdad, es decir, en 932, ¿cierto? Y fue una traducción del siriaco al árabe. Aquí hay una cosa, ¿no? Abu Bisher-Matta no sabía griego. Esto es parte un poco del problema que genera las críticas, ¿cierto?, hacia su traducción. ¿no? Abu Bisher-Matta no conoce el griego, ¿no? Conoce el siriaco y el árabe, ¿sí? Ahora, eso era muy usual, ¿no? Por algo existía esta especie de trabajo en equipo, ¿no? En el fondo, unos traducen, ¿cierto? Del griego al siriaco, y luego hay otro que traduce del siriaco al árabe. ¿no? Eh, según, entonces, claro, los testimonios del Natim, al -natim ¿no? Que es el, tiene el, el principal índice, un principal bibliófilo, ¿no? Del Islam clásico que que escribe su índice, su figres, digamos, previo incluso a Viceno Averroes, pero él testimonia, ¿cierto?, la existencia de dos versiones de la poética, una de Abu Bisher Matta y otra también de Yahya Ben Adi. Ahora, sobre la de Abu Bisher Matta, incluye más aclaraciones que sobre la de Yahya Ben Adi. ¿no? Abu Bisher Matta dice efectivamente que la tradujo del de siriaco al árabe, ¿verdad? a partir de la, de la traducción de Sahake Ben y luego simplemente dice Yahye Ben Adi, también la tradujo. ¿sí? Así como lo tengo yo acá. ¿sí? Ahora, a partir de esto hay muchas conjeturas, ¿no? Eh, posiblemente lo que hizo Yahye Ben Adi fue corregir la traducción de su maestro Abu Bishr Mata, que era una práctica también muy usual que el mismo Yahye Ben Adi tenía, ¿no? De eh, corregir las traducciones que se habían hecho antes, particularmente por, por Abu Matta. ¿sí? O bien, no se sabe si es que hizo una traducción nueva, aparte. ¿no? En todo caso, si la hizo o no, esa está perdida, ¿cierto? Y la única traducción árabe de la poética de Aristóteles que existe hoy disponible para nosotros es la de la traducción de Abu Bishr Matta en el manuscrito de París, número 2346, ¿verdad? Eh, sin, ¿verdad? Que es la traducción íntegra de Abu Bishr Matta, sin enmiendas de Yahye ben Adi, y sin ninguna alteración, digamos. ¿no? Por lo tanto, cualquier trabajo que haya hecho Yahye ben Adi en relación a la traducción de Matta está perdido. Y a bueno, habría que decir, además es un, un personaje bastante interesante y poco estudiado, ¿no? Además de, es uh, de entre los intelectuales de este contexto, es de los pocos que es un prolífico escritor y además un prolífico traductor, ¿no? Por ejemplo, de Abu Matta Mata, eh, tenemos comentarios a los textos, sabemos que hay comentarios de Abu Matta Mata a los textos de Aristóteles, pero en general son notas al margen en las traducciones, ¿no? Lo que, llamaban, lo que llamaban notas de escuela, eh, pero eh, no, cierto, eh, libros, tratados, comentarios. Y Adi escribió tratados sobre teología, sobre lógica, eh, sobre ética, y además, verdad, eh, se le, se dice que él mismo se construyó, era un prolífico, además de, de traductor, un prolífico copista. ¿No? Se dice que él se construyó su propia biblioteca con más de 400 ejemplares, todos copiados y traducidos por él. ¿no? Un tipo de verdad eh, impresionante. ¿no? Eh, entonces, bueno, estos son los antecedentes, ¿cierto?, de la eh, traducción, ¿verdad?, eh, y bueno, aquí decía también, ¿cierto? La poética entonces, como mencionaba anteriormente, es recibida como parte integral del órgano, ¿cierto? Como la octava parte de la lógica. Ahora, ¿qué traducción textual se genera a partir de esta traducción de Matta? ¿no? Importante para que lo tengamos como antecedente, ¿cierto? Eh, por lo menos tres comentarios árabes importantes se produjeron a partir de la traducción de Matta. ¿cierto? Eh, la tradición árabe en los estudios de poética es amplísima, ¿no? excede con mucho a los filósofos. ¿no? Hay una trad tradición de crítica literaria árabe clásica que es muy abundante e interesante. ¿sí? Eh, sobre eso... Eh, trató, por ejemplo, la conferencia del profesor Alexander Key la semana pasada en el coloquio que tuvimos nosotros sobre poética árabe clásica, ¿verdad? Que trató sobre Qadir al-Yurjani. Al Pero solo en el ámbito de la poética filosófica ¿ya? hay una tradición también muy rica, ¿no? Eh, Al-Farabi, Avicenna, Berroes, Al-Kartayani, Al-Sijilmasi, ¿verdad? Todos en la línea de la poética filosófica, es decir, en la línea de estudios sobre poética, ¿verdad? a partir de los textos filosóficos griegos, particularmente Aristóteles. ¿no? Exceptuando aquí Alfarabi, Alfarabi no lo incluimos entre quienes comentan el texto de la poética de Aristóteles, porque efectivamente la fuente de Alfarabi es otra. Él busca efectivamente estar comentando a Aristóteles, pero él comenta una fuente siriaca que contiene el comentario de Temistio a la poética de Aristóteles. Entonces, fundamentalmente, la fuente de alfarabi es más un conjunto, es como una compilación siriaca que existió sobre poética, ¿verdad?, que contenía. Comentarios de Temistio y fragmentos de la poética de Aristóteles, pero no es en su integridad el libro de la poética como lo tradujo Abu Bishr. ¿Sí? O sea, por eso es que en los comentarios incluimos exclusivamente los comentarios de texto, inclu incluimos solamente los de Avicena y Averroes, ¿no? porque además los del Cartagena, Nis y Gilmasi son tratados sobre poética, pero que no necesariamente tienen el objetivo de comentar el texto aristotélico. ¿no? Son basados teóricamente en la poética filosófica, pero no buscan, ¿sí? eh, comentar exclusivamente el texto de eh, Aristóteles. Lo que sí buscan Avicena y Averroes. No, Avicenna, en su Kitab al el libro de la curación. Avicena tenía el estilo de escribir enciclopedias, no. Eshifá, el el libro de la curación, el libro de la salvación, o sea, eshifá, el en Najat son libros que se componen de, en general, cuatro partes, bastante extensas, ¿cierto?, donde hay una parte, ¿cierto?, de, eh, en el fondo, lógica, siempre la primera parte es la lógica, la lógica es lo más importante en la filosofía para la tradición árabe, bueno, en general para las tradiciones que se dicen medievales, ¿no?, eh, pero no es la excepción entonces en la tradición árabe que es un precedente incluso de la escolástica en esto, verdad. Entonces Avicena el estilo siempre era lógica, verdad, eh, física eh, y metafísica o teología, ¿no? Eh, en general solía, verdad, dividir de esas maneras o, y ética, ¿no? También, ¿no? Entonces en la parte de lógica del Kitab shifa de Avicena hay un comentario a la poética de Aristóteles. Sí. Luego Averroes en este estilo, ¿verdad? Que es un estilo este hay que esto es algo que porque usualmente además se dice como exclusivo de Averroes, ¿no? Aquí dice talgis y Jawamia. El Talgis es el, lo que usualmente se llama como paráfrasis o comentario medio, ¿no? El mía es lo que usualmente se llama eh, resumen o comentario breve o epítome, ¿no? Los, la tradición siriaca ¿ya? ¿Sí? traía ¿verdad? esta práctica de escribir resúmenes de los textos, paráfrasis, luego primero, una primera aproximación al texto, que era entonces un resumen, donde tenemos un texto muy breve que describe a grandes rasgos el texto que vamos a, a trabajar, ¿cierto? luego está el talgis, que es la, ¿verdad? la paráfrasis o verdad, el comentario medio también cómo se llama, que es un comentario donde el autor parafrasea, ¿verdad? el texto que está trabajando ampliando un poco lo que ha trabajado en el resumen, pero manteniéndose en una visión general del texto. Y luego está lo que se llama tafsir o comentarios grandes, ¿verdad? que son comentarios que se dedican a comentar in extenso fragmentos específicos de una obra. Entonces, Averroes compuso Talgis y *Jawami* sobre la poética de Aristóteles, es decir, resumen y paráfrasis sobre la poética de Aristóteles. Dos comentarios. Tanto Avicena como Averroes se basan en la, tradu en la traducción de Apubisher Matta. ¿no? Eh, a pesar que Avicena ¿cierto? hace explícita su disconformidad con la traducción de Matta, ¿no? y hace notar que efectivamente maneja otra, lo que según... Ismail Dahiyat, que es el editor del texto eh, y el traductor del texto al inglés, dice que el, yo pongo probablemente, él más bien está seguro que usa la traducción de Yahya Ibn Adi. ¿no? Tendría que decir acá, voy a mostrar de inmediato el, el fragmento que cita Dahiyat, ¿sí? eh, mientras cambio de pantalla, voy a decir que efectivamente Dahiyat y sus juicios acerca de la traducción de Mata. Eh, es eh, de las cosas que más me animó a este trabajo, ¿no? a esta exposición. ¿cierto? Efectivamente, pareciera ser que en su introducción Dajiyat está demasiado empeñado en demostrar que Avicena utilizó otra traducción porque la de Mata era demasiado mala, ¿no? y dedica páginas y páginas a establecer por qué la traducción de Mata es tan mala y por qué Avicena habría utilizado otra traducción y lo medular del comentario de Avicena no se basa en la traducción de Mata. Entonces aquí está el fragmento que cita Dahiyat eh, de Avicena diciendo que efectivamente no hay que tomar atención a la traducción que dice que los tetrametros son aquellos... ¿cierto? En que el metro, la métrica, ¿cierto? Eh, se dobla por cuatro veces, sino que la traducción correcta es otra. ¿sí? Entonces, eso así era, hace, ¿cierto? Parece hacer ver no que efectivamente eh, Avicena tiene a la vista otra traducción, que efectivamente. Aquí la conjetura al menos y la, la, la, el cuestionamiento que plantea Tajiyat es cierto, no dice cómo podría conocer otra traducción, cierto, eh, Avicena, si es que no conocía ni el griego ni el siriaco, ¿no? Eh, eso. Badawi también eh, cita un... O sea, hace una alusión ahí en su introducción a su edición árabe, que luego se las voy a mostrar, ¿cierto? Donde dice que Avicena expresa desconfianza, efectivamente, con respecto a la traducción de Matta. Sea como sea, verdad, la eh, traducción de Matta fue la referencia más extendida para la poética filosófica en la tradición árabe, cierto, y muy probablemente no solamente Avicena y Averroes se basaron en su traducción, sino también, como digo acá, ¿cierto?, al Cartagena y el Sigil Masi, que ya son pensadores que van hacia los siglos XIII y XIV. ¿Mm? La tradición textual que genera Masta no solamente está en árabe, sino que también, como todos los textos traducidos de Aristóteles al árabe, ¿cierto?, tiene una tradición latina. no En la escuela de traductores de Toledo, en el siglo XIII, Germán, Alemán, traduce la poética de Aristóteles desde la versión de Abubisher Matta y también en España en el siglo XIV Mantino de Tortosa entonces y lo curioso acá es que a pesar de su alcance ¿cierto? la traducción de Matta es muy criticada ¿no? tanto por sus contemporáneos como por comentadores posteriores como los modernos que yo mencionaba antes ¿no? además de ello lo ya mencionado por ejemplo sobre Avicena. Eh, cuando mostrábamos el texto anteriormente, ¿cierto? Sirafi, ya vamos a decir quién es Sirafi, ¿cierto? En su debate sobre lógica y gramática con Matta, argumenta justamente, argumenta la crítica en su contra, es decir, la crítica en contra de Matta la argumenta justamente con una alusión a sus traducciones. ¿verdad? ¿De qué se trata este debate de lógica y gramática? Quizás vale la pena que, que aclare un poco, ¿no? Esto es, es muy importante, el debate entre lógica y gramática es probablemente la primera querella que tiene que sortear la filosofía en, la, en el contexto árabe e islámico, ¿verdad?, para legitimarse. La prim, las primeras críticas que tienen los saberes filosóficos, que reciben los saberes filosóficos griegos en el contexto árabe no vienen de parte de la teología, ¿no? sino que vienen justamente de parte de los gramáticos ¿Mm? que efectivamente en ese momento uno podría verlo como una rama no no como una parte de la teología pero sí sí como una rama del saber asociada a los estudios teológicos ¿no? desde el momento en que el texto sagrado del corán está en lengua árabe y lo que se busca verdad con ¿verdad? Los estudios de gramática es en parte comprender el texto eh, sagrado, ¿cierto? Entonces, efectivamente, eh, parte de las ciencias tradicionales coránicas es justamente la ciencia de la lengua. ¿sí? Las ciencias de la lengua, que son más de una, ¿no? La gramática, la elocuencia, la retórica, ¿cierto? etcétera. Y el primer episodio que tiene eh, este debate entre lógica y gramática es justamente entre el famoso gramático al-Sirafi con el famosísimo y cabeza de la escuela lógica de Bagdad, que es Abu Bishr Matta, ¿no? Que tienen un debate justamente en el marco de la corte califal, ¿verdad? Donde discuten acerca de los méritos de la lógica y la gramática justamente para el recto, Pensar, ¿no? Donde efectivamente Sirafi, defendiendo el punto de vista de los gramáticos, ¿verdad? Defiende una suerte de identidad en la lengua con la lógica, ¿verdad? en donde entonces los árabes deben pensar en lengua árabe, ¿verdad? Porque sus categorías están formuladas en lengua árabe y lo que los filósofos helenistas están importando, son categorías de los griegos que han sido originalmente formuladas en lengua griega y por lo tanto son para el pensamiento de los griegos. Lo que argumentan los lógicos, como Mata, es que la lógica no tiene que ver con la lengua, sino que tiene que ver con las categorías universales. ¿no? En el fondo, la lógica se ocupa, si bien la lógica se emparenta con la gramática, en dictar normas para la formulación de las cosas, estas normas son para la formulación de categorías y los argumentos que son universales, mientras que la gramática se ocupa de dictar normas para cada lengua que habla cada pueblo, es decir, no son universales. Sin embargo, ¿cierto? la apreciación tanto de los editores posteriores, no este, este debate fue editado y recogido por el un intelectual también del, del mundo árabe clásico, verdad. Eh, con una consideración muy favorable hacia Sirafi, y Margoliud, el editor, cierto, inglés, en 1887, ¿verdad?, de este texto, no, la edición de este texto es posterior, de la, 1887 es la traducción de Margoliud de la poética, pero él edita, ¿verdad?, alrededor de los 30, cierto, del siglo XX, este debate, y también, ¿verdad?, eh, tiene una cierta inclinación hacia encontrarle razón a Sirafi encontrando que sus argumentos son mucho más contundentes y que efectivamente Sirafi tiene razón en lo que expone verdad, respecto de las malas traducciones de los traductores lógicos de Bagdad, precisamente porque efectivamente eh, tienen problemas con la importación de las categorías griegas a la lengua árabe. Según Margoliud, no necesariamente, eso sí, le encuentra razón a Sirafi, pero no porque lo que desconozcan sea el árabe, sino que Margoliud, y aquí nos vamos a enlazar con la crítica orientalista a la versión árabe de la poética, justamente según Margoliud, el problema de Matta es que desconoce la materia sobre la que escribe y traduce, que es la poética de Aristóteles. ¿Por qué? Porque desconoce cómo funciona el asunto de la poética en los griegos. Según Margo hay una falta de entrenamiento filosófico, lo que es muy dudoso en Matta, porque Matta es la cabeza del movimiento filosófico en el siglo X, ¿no? y no podríamos decir que quien formó a Al-Farabi y, y a ¿no? Y haya tenido falta en su entrenamiento filosófico. ¿no? Por lo tanto, lo que está acusando en realidad Margo es falta de entrenamiento en cultura griega, ¿no? falta de erudición de cultura griega ahora vamos a pasar ya a la valoración y a la crítica de la traducción de Mata, pero en la crítica orientalista moderna. ¿no? Aquí cuando hablo de la crítica orientalista estoy hablando en los dos sentidos de la palabra. ¿no? Tanto un, de orientalismo disciplinario, académico, ¿cierto? como el trasfondo digamos ideológico discursivo que efectivamente nos impone una cierta visión de un presunto oriente. ¿no? Vamos a ver que en realidad estas dos cosas se entremezclan, siempre los arabistas estamos ¿verdad? lidiando entre ¿verdad? la valoración por el trabajo de estos tremendos eruditos que nos han legado ¿verdad? el inicio en muchos estudios, que sin sus eh, precedentes no podríamos hacer mucho, verdad, pero ¿verdad? con ¿verdad? muchos de los estereotipos que ellos construyen y reproducen también, ¿verdad?, entonces, aquí están los dos sentidos, efectivamente, del término orientalismo, como justamente lo formula Said en su libro. Para Margoliud, por ejemplo, ¿cierto? la traducción de Mata es un ejemplo de mala traducción, ¿no? contiene un montón de absurdidades, ¿cierto? esto se debe a que él no comprende el griego de la poética, ¿no? es decir, no, con, no comprende el, el griego con el que se expresa Aristóteles en la poética, es decir, acerca de la cultura griega sobre poética. ¿no? Además que, según Margoliouth lee mal el siriaco, ¿no? eh, y también, pues ahí está el tema ¿no? que dice que no conoce ¿cierto? El, el tema sobre el que escribe y traduce. ¿no? Es Gabrieli, Francesco Gabrielli que es uno de los más importantes arabistas italianos de la primera mitad del siglo XX, ¿verdad? es donde encontramos los epítetos probablemente más eh, despreciativos de esta versión de Mata. ¿no? Habla de una versión bárbara, que permaneció incluso como letra muerta, dice, para la misma filosofía oriental. Él usa esta categoría para hablar de lo que nosotros hablamos como tradición filosófica árabe. ¿no? Y en todo caso en esto se equivoca, ¿cierto? Como hemos visto efectivamente la, trad la traducción de Mata fue la principal referencia para la tradición árabe de la poética filosófica bueno dice Gabrieli ¿no? que una traducción nacida ¿cierto? en falta o faltando todas las condiciones de comprensión y congenialidad espiritual para la inteligencia en el mundo musulmán del tratado estético de Aristóteles ¿no? aquí hay una cosa también medio de contagio podríamos decir del romanticismo alemán probablemente ¿no? donde efectivamente se acusa de la cultura árabe probablemente una falta de conexión espiritual con la cultura griega y eso les impediría de comprender ¿verdad? el contenido cultural que transmite la poética. Además de eso, ¿cierto? Eh, hay una, una crítica, cierto, dice Gabriela, una ciega fidelidad al original, cierto, sin ningún cuidado del significado. También una crítica que vamos a decir que es bastante anacrónica, cierto, dice que, pues lo acusa ¿no? de carencia de experticia histórica, lingüística y de anticuario, eh, cuando en realidad verdad sabemos que ese tipo de formación académica es absolutamente moderna, no podríamos pensar en filólogos especialistas en mundo griego, verdad, y que se entrenaran en la lengua, la cultura y la historia griega para traducir un texto filosófico. Ellos eran filósofos y lo que les interesa es el contenido filosófico. Desde el momento en que Mata maneja el siriaco, que es una lengua en la que está disponible la traducción, a él le interesa, por fines teóricos, traducir el texto, en su calidad de ser la octava parte del órgano aristotélico. Punto. ¿Sí? Bueno, entre otras cosas, ¿cierto? dice que es una versión incomprensible, que lleva a una progresiva deformación del pensamiento aristotélico, etcétera. Problema del vocabulario. Esto lo voy a tratar luego, pero fundamentalmente tiene que ver con que, cierto y esta es la crítica más extendida, y más profunda, más fuerte que se le hace a la versión árabe de la poética, y sus comentarios, en el fondo, parte importante de la, académica, de la academia occidental contemporánea, cierto moderna, digamos, eh, desestima los frutos que pueden haber surgido de la tradición árabe de poética filosófica, justamente porque habría habido una mala comprensión de base, y no solamente eso, sino que quizá siguiendo la línea de Gabrieli, un impedimento en la comprensión cultural del contenido de la poética desde los árabes por no comprender los conceptos de tragedia y comedia, dado que en esta cultura están ausentes las artes dramáticas. Entonces, y bueno, eso vamos a profundizar luego con el tema del vocabulario, pero eso es fundamentalmente a lo que me refiero con el problema del vocabulario, ¿no? Que también lo repite Dajiyad, que es muy curioso que lo repita Dajiyad, porque Dajiyad se está ocupando de textos árabes, netamente, ¿no? Dajiyad se está ocupando del comentario a Avicena, todo lo que Dajiyad hace, nosotros, ¿por qué no apoyamos en Dajiyad? Dajiyad, Ismail Dajiyad es quien eh, tradujo en... Eh, 1967, creo, el comentario de Avicenna a la poética, al inglés, ¿no? Pero en su traducción hace una reconstrucción muy erudita y muy nutrida de la tradición del texto de la poética de Aristóteles en árabe. ¿no? Eh, por lo tanto, por eso aparece acá muy citado, ¿no? antes y ahora. Eh, es de las reconstrucciones como más importantes que se han hecho hasta el día de hoy, ¿no? de, de la historia del texto de la poética de Aristóteles en, en la cultura árabe. Y también el lugar que tiene entonces esta traducción para, la, para el comentario de Avicena. Y ahí es donde yo les decía, ¿cierto? Que se empeña permanentemente en descalificar la traducción de Marta y afirmar, ¿verdad?, que Avicena sí o sí utilizó otra traducción porque no puede haber producido Avicena un gran comentario como el que produjo basado en una traducción tan deplorable como la de Abu Bisher Marta. Eh, también... Eh, Además de acusarlo, cierto, de una excesiva literalidad, es parte de lo que se le acusa permanentemente a la traducción de mata es que eran, esto también lo aludía Miguel en su exposición anteriormente, no. estas eran traducciones muy literales porque eran traducciones muy técnicas. no. O sea, eran traducciones que no eran para un público general, eran traducciones muy técnicas, para los para los lógicos, para los estudiosos de filosofía, que en el fondo tienen un entrenamiento en el léxico filosófico aristotélico y por lo tanto una traducción literal les permite acceder a un contenido eh, que es inteligible para ellos. ¿no? Eh, entonces, claro, según cierto Avicena, ¿verdad? por ejemplo, hay un problema acá, ¿no? Eh, Mata traduce los conceptos de tragedia y comedia por dos términos árabes que luego vamos a ver, mientras que Avicena translitera las palabras del griego, ¿no? Usa tragodia y comedia, ¿verdad? Entonces, por eso, según Dajiat, Avicena está justamente intentando comprender el texto de Aristóteles, mientras que Amata simplemente le interesa traducir literalmente el texto. ¿no? Y por eso entonces, ¿verdad? Eh, Avicena translitera las palabras, ¿verdad? Y esa, esa literalidad de Matta lo hace ser una comprensión muy incomprensible e ininteligible. Lo que deberíamos poner en duda si es que, ¿cierto? como ya venimos comentando hasta ahora, se produjo una rica tradición de poética filosófica a partir de este texto en la cultura intelectual árabe. Entonces, en general, reuniendo ¿cierto? las críticas que se le hacen a la traducción de Matta, se le... Atribuye el haber introducido malos entendidos sobre el texto aristotélico y sobre el sentido de la poética entre los griegos. ¿Por qué se le atribuye todo esto a Matta y no a la traducción siriaca? Que si era una traducción muy literal, probablemente muchos de los errores que vienen en la traducción vienen ya de la traducción siriaca. Bueno, la traducción siriaca está perdida, ¿no? por lo tanto no se puede evaluar eso. Queda solamente un fragmento de esa traducción, por lo tanto... Uh, digamos, hay que culpar uh, al traductor de quien queda el, el manuscrito porque el otro no, no está. ¿no? Eh, y otra cosa, ¿verdad? Que aquí está lo de los términos, ¿no? El problema del vocabulario, que ahora lo vamos a mirar un poco en el texto árabe también, ¿cierto? Eh, particularmente se le acusa aquí, ¿cierto? A este texto de la versión árabe de la poética haber introducido una mala comprensión de los conceptos de tragedia y comedia, ¿cierto? Y eh, esto, ¿verdad? Eh, lo que habría hecho, habría generado es desprender los conceptos originales griegos de su carácter dramático, que, ¿cierto? Por cierto, los árabes eran incapaces de comprender, ¿no? Entonces, lo que dice Gabrieli, por ejemplo, ¿no? Mira, para todo, dice, estos conceptos no son solamente imposibles de comprender para Pupisher Matta, sino que para todo el mundo musulmán. ¿Cuál es el tema? ¿No? Que Abu Bishr Mata entonces tradujo, cierto, los eh, tragedia por el matí, que era en la cultura literaria árabe, el, la el género de poemas panegíricos o laudatorios, y como comedia tradujo el hijá, que en la, tra en la tradición literaria árabe, el hijá son los poemas satíricos burlescos. Eh, vamos entonces a mirar un poco ese texto. Y luego vuelvo a mi exposición. Quiero solamente entonces mostrarles para que veamos un poco, además, que hay cierta diferencia entre este texto y lo que nosotros conocemos de la poética. ¿no? Aquí esta es la, la primera parte del texto de la poética, ¿cierto? Perdón. O sea, minas y y al árabe Libro de Aristóteles sobre poética, <coughs> traducido por Abu Bishr Ibn Yunus de, de Dair Kurnay, ¿cierto? Y del siriaco al árabe, ¿verdad? Aquí comienza el texto. Este es el primer párrafo, ¿cierto? Donde Aristóteles comienza a decir que vamos a estudiar la poética, y para eso tenemos que estudiar sus partes, etcétera, ¿no? El segundo párrafo entonces ya es donde entra el problema que todos acusan respecto del asunto de la tragedia y comedia, ¿no? O sea, <tose> La uletica, la uletica, la uletica, la todo el uletica, la uletica, en la en en matijan, o sea, en laudatorios o panegíricos, esto ocupa el lugar de cuando Aristóteles dice tragedia, ¿sí? O hijá, ¿cierto? satíricos, que es cuando Aristóteles está diciendo comedias, ¿sí? O ¿verdad? y el ditirambo poético, ¿sí? el ditirambo shari, ditirambo poético, ¿cierto? y la mayoría de, la, de los auléticos, ¿no? de la poesía aulética. ¿sí? Eh, y todo esto ¿cierto? entra en lo que puede ser ¿cierto? comparación e eh, imitación. ¿no? También es otra, acá, lo que se acusa también de haber traducido indistintamente los términos árabes tashbih o amuhaka por el griego mimesis. ¿no? También otro problema de vocabulario. ¿Cierto? entonces, son artes de la diversión, ¿cierto? De los grupos, ¿cierto? Y el oud, aquí el oud es del laúd árabe, ¿no? Que ocupa el lugar de la cítara para los griegos, entonces, donde Aristóteles dice habla de la cítara, la traducción árabe habla del Ud, ¿cierto? Y otros. ¿Sí? Tenemos ese problema, ¿cierto? Del, que no es un problema en realidad, pero es ¿Qué es lo que ocurre acá? ¿Mm? Perdón que vuelva. Aquí. Entonces, claro, podríamos decir, a ver, ¿por qué, cierto? Yo decía, Mata traduce el matí o el hija, ¿cierto? Son términos que ya existen en, los, en la clasificación de los poemas árabes y persas clásicos, ¿no? Por lo tanto lo que hace Matta al traducir el texto es justamente traducir los tipos de poema que Aristóteles propone en la poética, ¿cierto? En, lo traduce bajo los códigos de la cultura intelectual árabe clásica. ¿no? Entonces hay algo curioso también en las críticas, ¿no? pues se, le, se le acusa por un lado de excesiva literalidad, pero por otro lado de haber deformado el vocabulario griego de Aristóteles. Entonces, o fue literal o deformó el vocabulario, pero con, estarán de acuerdo conmigo en que las dos cosas, digamos, no conviven, ¿no? No convive ser literal con deformar el vocabulario, eso es un contrasentido, ¿no? Entonces, primero, por un lado se le critica de haber, ¿cierto?, cambiado el vocabulario, haberlo sustituido por un vocabulario árabe, pero por otro lado se le critica también una excesiva literalidad. Entonces, eso nos deja en una duda, ¿cierto?, con un cuestionamiento respecto a esta crítica que se hace a la poética, a la versión árabe de la poética. ¿Cierto? Y por último, quizás estas reflexiones sobre el grecocentrismo que me parecen importantes. ¿no? Yo creo que efectivamente hay una valoración, hay un grecocentrismo o el enocentrismo en la valoración de la filosofía árabe en general, ¿no? donde los filósofos árabes, la tradición filosófica árabe tiene una importancia de clase exclusiva solamente por la transmisión de los griegos a Occidente, ¿no? Eso es lo que efectivamente nosotros vemos incluso en casi la mayoría de los manuales de filosofía, donde los árabes ocupan, ¿verdad? O sea, eh, ocupan una, una, un lugar muy pequeño, ¿verdad? Como solamente como quienes tuvieron la tarea de devolvernos, ¿no? Es el tono que ocupan los historiadores de la filosofía occidental, ¿eh? nos devolvieron a Aristóteles, ¿no? Nos devolvieron a la filosofía griega, ¿sí? Eh, cuando en realidad, bueno, ya está más que discutido que en verdad la Grecia clásica no es Occidente. ¿no? Entonces, en verdad, yo no voy a alargarme con discutir cosas que ya están más que discutidas, digamos, y, y son evidentes. ¿no? Eh, la Grecia clásica no es Occidente, eso es un invento de la Europa moderna. ¿no? O sea, así de simple. ¿no? O sea, qué harto caro que les sale. ¿no? Eh, sale caro, ¿no? Eh, mantener a Grecia en la Unión Europea, por ejemplo, a Alemania le cuesta muy caro este helenismo, ¿no? eso, pero eso es tema de, de, de otros análisis, ¿no? Eh, pero bueno, ya, yo no me voy a alargar con esto, ¿cierto? Entonces, efectivamente, solamente me, me gustaría dejar planteado este punto, ¿cierto? Eh, hay una, una excesiva, hay un, un grecocentrismo que también eh, llega a lo que es la valoración de esta traducción. ¿no? Entonces, aquí la verdad es que poco importa, ¿cierto?, la rica discusión o producción árabe que se hizo en el ámbito de la poética filosófica a partir de la traducción de Matta, sino que, eh, en verdad, eso no pesa, digamos, frente a lo que es la mala comprensión de los términos griegos, verdad, que son justamente la medida de valor de los conceptos intelectuales. Entonces, todavía vivimos en un eurocentrismo intelectual, ¿verdad?, eh, tampoco importa si esa traducción, ¿verdad? por deficiente que haya sido, ¿cierto? haya permitido a los filósofos árabes No solamente completar el órgano de Aristóteles tal como ¿cierto? se heredó de la tradición alejandrina Sino que también les permitió entrar en el análisis y discusión de su propia cultura literaria ¿sí? Y en ese sentido generar una... Porque esto es muy interesante, porque en el mundo intelectual árabe como que los filósofos helenistas como que iban un poco al margen de las ciencias intelectuales, digamos, tradicionales, ¿no? de la lengua, la literatura, las ciencias coránicas, etc. Eh, salvo en algunas discusiones teológicas en que se tocan, entonces yo diría, las discusiones teológicas reúnen ambas culturas intelectuales, y también entonces las discusiones sobre poética y retórica. ¿no? Justamente son eh, dos ámbitos fundamentales y privilegiados donde eh, la cultura intelectual del islam clásico cobra una integralidad de sus distintas ramas ¿no? entonces bastante interesante y eso la verdad es que poco eh, se valora respecto de justamente lo que fue la traducción árabe de la poética la verdad es que en definitiva aquí no importa si los árabes verdad usaron el texto aristotélico para sus propios fines teóricos no es decir no importa si hicieron filosofía con el texto griego de aristóteles sino que tiene más, pecho, más peso justamente el hecho de haber deformado el sentido original del griego. Eh, y por último, en realidad, lo que mencionaba al comienzo, ¿cierto? Este grecocentrismo no solamente genera una visión orientalista y reducida del legado greco-árabe, sino que también ha producido históricamente una visión... ¿Por qué una visión reducida del legado greco-árabe? Porque nos importa la filosofía greco-árabe solamente en la medida en que nos aporta una visión verdad acerca de, y nos aporta datos, información, o lo que sea, para nuestra interpretación de los griegos, pero no importan en sí mismos. ¿no? Eh, y también genera una visión reducida de la actividad, eh, de actividad eh, intelectual y de traducción en general en el Islam clásico. Porque como comentaba, efectivamente, aquí... No solamente se tradujo del griego, sino también desde otras lenguas, sobre todo el persa, ¿no? y no solamente saberes provenientes de Grecia, sino también de Persia, India y China. ¿no? Y en cambio la Academia Europea Orientalista siempre ha tenido un interés casi exclusivo ¿verdad? en la parte greco-árabe de esta cultura intelectual, ¿verdad? lo que nos ha hecho entonces desatender y probablemente no comprender en realidad por qué este movimiento intelectual fue tan potente, ¿no? Porque, y con esto cierro, ¿no? Dimitri Gutas, un autor que yo mencionaba antes, ¿cierto? En, tiene un libro dedicado a todo esto, al movimiento de traducción greco-árabe en el Islam clásico. Y ahí Gutas dice, ¿verdad? Que este movimiento, claro, fue muy extendido, no era solamente una cosa de especialista, también abarcó clases medias educadas, etc. Falta un estudio de todo eso en realidad, no, no, no hemos estudiado suficientemente la cultura árabe clásica para saber qué es lo que allí pasaba, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí esto entre paréntesis y nota muy al margen. Siempre me ha llamado mucho la atención cuando estudio estos pensadores y veo las biografías, la longevidad de los autores, ¿no? Vivían más de 70, 80 años, lo mínimo que vivían era 60 años. Cuando hoy día a nosotros se nos dice con, con mucha maravilla, ¿no? Que hemos extendido nuestra esperanza de vida a los 80 años, ¿no? Y, Estamos hablando de personas en los años 900 que vivían hasta los 80, 85 y mínimo vivían 60 años. Entonces, algo había ahí del avance tecnológico y científico que en el fondo generaba que las personas que habitaban ese espacio vivieran tantos años. Y nosotros no tenemos absolutamente nada, porque en Europa vivían la mitad. O sea, algo hay, que, hay ahí, ¿no? y nos falta comprenderlo. Todo eso tiene que ver justamente, y bueno, Gutas dice que este movimiento... Intelectual fue un movimiento sin parangón en la historia de la humanidad, así lo cataloga. ¿no? Estamos hablando de un autor de origen griego, estadounidense, que trabaja en la Universidad de Yale, y que está escribiendo esto a fines de los años 90, es decir, lo está escribiendo después de la Ilustración, después del Renacimiento, después de, la, de, de, que, digamos, de que tenemos Internet, revolución tecnológica, etc., no, el Islam clásico para Gutas fue un movimiento intelectual sin parangón en la historia y la humanidad. O sea, a eso hay que tomarle atención, porque si lo dice, efectivamente, es porque, bueno, ¿qué pasa? ¿No considera un gran movimiento a la ilustración, a otro. Efectivamente, entonces, aquí hay un movimiento muy potente, y que efectivamente no fue así de potente solamente porque se tradujo el saber griego, sino que efectivamente porque lo que hicieron en ese contexto fue reunir todo lo que se había producido en los ámbitos del saber antes de ellos, es decir, en Grecia, en India, en China, en Persia, lo reunieron y lo tradujeron al árabe, ¿cierto? Y produjeron una cosa nueva a partir de ello. Entonces, bueno, eso, al final, ¿qué tanto mala traducción, verdad? Si tiene un valor productivo. ¿Acaso hubiese sido mejor que no se hubiera hecho la traducción de Mata o qué? Digamos, eh, ¿Por qué...? por ejemplo, tanto empecinamiento de Tahiyaten. insistir, insistir, insistir que eh, Avicena no usó esa traducción, o de parte de Gabrieli que quedó como letra muerta, que efectivamente eso no fue así. ¿no? Bueno, esta pregunta queda para la discusión y la reflexión, y yo termino aquí, que ya me extendí mucho. Muchas gracias Bravísimo. por su paciencia. Bravo, oye, qué, qué maravilla, qué cátedra, porque esto fue una cátedra, Kamal, qué cátedra más estupenda. Eh, si alguien quiere levantar la mano eh, y, y consultar, yo por mientras, mira, eh, fie, tomé nota como loca, ¿eh? y también ahí entre medio también buscaba información en internet, porque hay una cosa, ¿no? O sea, como bien dices tú, este eurocentrismo también nos anula a todos los que trabajamos con humanidades y tenemos un conocimiento muy limitado, entonces son estas instancias justamente las que nos amplían los horizontes, lo hemos conversado muchísimas veces. Eh, Quería comentarte dos cosillas, a ver si, si damos la, la palabra. Primero, la relevancia de un contexto, ¿no? que son obviedades, son obviedades, pero entregar el contexto de producción, ver qué estaba pasando, qué estaba sucediendo, para que llegue alguien como Mata a eh, hacer este ejercicio de, de traducción. Y con eh, datos importantísimos que tienen que ver justamente con cuestiones que los que no somos arabistas, eh, no sabemos, por ejemplo, damos por sentado que hay un salto de traducción del griego al árabe y nos acabas de comentar ¿no? la relevancia de una lengua semítica como el siriaco y todo lo que implica, porque también tendemos a generalizar, estoy hablando en primera del plural porque creo, creo, que entre el público no arabista eh, pensamos eso, ¿no? O sea, estamos hablando de, del. del del califato ¿no? el, el, el, el, el califato así y pensamos que son todos eh, musulmanes y no, o sea hay, hay un grupo muy amplio que luego lo emuló, todo esto lo emuló a menor escala, Alfonso X sobre todo en el mundo ya europeo en el, en el siglo XIII ¿cierto? y por otro lado lo que te quería comentar que lo encuentro maravilloso, como no trabajo en traductología y no sé no sé si se ha escrito al respecto pero era lo que, lo que también como lo, lo que comentábamos con Miguel Carmona en relación con su, con su conferencia ¿no? que estamos aquí con otro tipo de epistemología de la traducción tú diste claves, o sea primero que todo eh, Mata no sabía árabe ¿no? Y, y traduce del siríaco, pero tampoco sabemos bien si esto debe haber sido un trabajo en conjunto, lo más probable es que eran trabajos en equipo porque eh, lo que debe haber hecho ¿no? el, el, la casa de la sabiduría eh, porque así lo emuló también eh, la, la escuela de traductores ¿no? de, en, en, en, la, en la península en el siglo XIII, en la península ibérica en el siglo XIII, era el de un trabajo en equipo. Primero que todo este trabajo en equipo, eh, y por otro lado lo que concluye es de, de una manera tan magistral, Kamali, que tiene que ver con eh, los valores y las funciones que les damos a las traducciones. Claro, estamos muy empapados con una modernidad, en donde la traducción tiene otro valor, que no la, que, y en este caso es, es, es otra, la, pe, pesa aquí yo creo también el carácter logicista de Mata, también o sea, eh, y, y la cuestión de, lo, de, lo, de los universales, ¿no? más, más que el, el, el hilar fino. Entonces, eh, te lo comento porque son cuestiones relevantísimas como para levantar si es que no está levantado, insisto, porque esto tiene que ver con desconocimiento mío, pero para levantar una suerte de, de, de epistemología histórica del, del trabajo de traducción, en donde eh, este momento único, porque, claro, Gutas tiene todas las razones, un momento único en la historia de la humanidad, tuvo una función absolutamente distinta. Eso, eso te quería comentar, ¿no? Perfecto. Sí, gracias, Sole. Muy interesantes tus comentarios. De hecho, eh, claro, aquí, bueno, sí, la, siempre es importante, obviamente, la, el, el contexto, porque a veces nosotros, claro, parte de este grecocentrismo nos hace tomar asuntos y hechos muy aislados de la cultura árabe clásica, ¿no? Eh, como decías tú, traducción del griego al árabe. Entonces no hay conocimiento claro de la mediación siriaca, por ejemplo, de, ¿verdad? De, bueno, de todo lo que allí ocurre, cierto, en términos de, por ejemplo, las motivaciones ideológicas que tiene el movimiento de traducción, que yo tampoco ahí lo mencioné, pero en el fondo, el mazmún, claro, está la leyenda esta de que soñó con Aristóteles, pero en el fondo hay un punto de vista práctico que incluso Gutas lo analiza desde el, el tema de la hegemonía en Gramsci, ¿no? que es efectivamente el tema de que el califato abbasí llegó con una revolución ideológica en teología, un, una nueva perspectiva teológica sobre el Islam, que es una, una perspectiva más racionalista, ¿no? y que necesitaba de una fundamentación filosófica fuerte. Y ese es el motivo por el cual las traducciones, ¿cierto? En, el, en la segunda parte ¿verdad? del movimiento de traducción, toman un... o sea, es por eso en realidad que en el contexto del Califato al el movimiento de traducción, toma un, un, una fuerza mucho más, eh, más importante que durante el Califato Omeya, que también habían habido traducciones y filósofos que escribieron fundamentalmente en griego y siriaco, ¿no? eso lo documenta muy bien Alain de, de Libera, ¿no? La filosofía en el contexto del Islam clásico en el Califato Omeya es fundamentalmente en griego, bizantino y siriaco, ¿sí? eh, y de manos de autores cristianos, como San Juan de Amaceno, cierto también Nicolás de Damasco, fundamentalmente filósofos sirios-griego parlantes, ¿no? Eh, entonces, claro, todos esos contextos son importantes para tenerlos como antecedentes Luego el tema de la mediación lingüística Porque en realidad todo proceso importante de traducción que hubo en tiempos premodernos Tiene una lengua de mediación El caso del Islam clásico tuvo el siriaco Y en el caso de la escuela de traductores de Toledo también El hebreo tiene el lugar de lengua de mediación Lo que pasa, la diferencia que hay entre ambos procesos es que la mediación hebrea en la Escuela de Traductores de Toledo no queda documentada porque era una mediación oral. Es decir, el, el judío que manejaba el árabe y el hebreo leía en árabe, ¿cierto? ¿Verdad? Y relataba en hebreo lo que leía, ¿cierto? Y luego el traductor latino cogía del hebreo y traducía al latín, ¿Sí? Entonces, pero hay una mediación también de otra lengua semítica, digamos, ya que Renan, ¿cierto?, se encargó de establecer que nada, nada racional podía surgir de las lenguas semíticas y resulta que han sido las que nos han transmitido la filosofía. Eh, entonces, claro, yo creo que eso, y, y, y también, bueno, sobre los métodos de traducción, aquí hay, claro, yo creo que también tenemos muchas veces el, el prejuicio moderno, ¿verdad? De que solo los modernos fuimos capaces de generar una cultura académica, digamos, de cuidado, de accuracy, como dice accuracy, como dicen en inglés, ¿no? Como de, de cuidado, de, de, de, de tratamiento fino, ¿cierto? De, de anotación de, y resulta que todos los manuscritos árabes de los textos Aristotélicos están con notas de escuela ¿cierto? Todo eso fue una práctica muy, muy común que justamente es lo que contribuía a la formación de los filósofos no, eh, lo, lo mismo que contaba de la, del testimonio que pone Juan Bernet de Hunayn Ibn Ishaq, ¿no? cuando esto de, no era que les llegaba un texto y ya lo tradu y traduzcámoslo así de una manera como artesanal no, no, se preocupaban de buscar más manuscritos y más manuscritos sabían que un manuscrito en sus viajes podía sufrir defectos, entonces efectivamente, o que en el proceso de copia, entonces que efectivamente había que ocuparse de encontrar varios manuscritos para poder lograr un texto correcto, ¿cierto? Por lo tanto, eh, también hay una cosa ahí de, o por ejemplo, lo mismo que señalaba, ¿no? Esto de la cultura académica de escribir, ciertos distintos tipos de comentarios que favorecían distintas fases del estudio, porque de hecho en la cultura siriaca, esto no es que la cultura académica siriaca y árabe, esto de los jawamía como epítome o la taljiz de paráfrasis y el tafsir como el comentario fino de un eh, profundo, de un fragmento, no es algo que era al antojo de un autor, era algo que era usado para la instrucción filosófica. O sea, en el primer año de estudio nos aproximamos los textos a través de los resúmenes. En el segundo año de estudio nos aproximamos los textos a través de las paráfrasis, que son algo más profundas que el resumen, pero menos que el tafsir. Y ya cuando estamos en condiciones, ¿cierto? Tenemos un manejo más eh, acabado de los textos, entonces nos dedicamos a comentar en profundidad fragmentos, ¿no? Y entonces, el, para el tercer año de estudio, el tafsir, ¿cierto? Y eso es una cultura académica que de estudios y de instrucción que existió tanto en el medio siriaco como árabe, ¿cierto? Eh, y nosotros desconocemos todas esas eh, prácticas intelectuales que, que bueno, que, que hay una cultura académica muy, muy potente, ¿no? Que, que, que puede ser equiparable a lo que hacemos nosotros modernos, incluso, ¿por qué no decir más admirable? Nosotros contamos con miles de medios tecnológicos, ¿verdad?, que... Eh, que ellos no contaban, por lo tanto, es mucho más loable de todo lo que ellos produjeron. Totalmente, y luego pensaba que la dinámica de la traducción cambia por todo lo que tiene que ver con los problemas al, del acceso a la materialidad del texto, o sea, hoy por hoy tenemos el papel, bueno, el papel un poco corrió peligro, ¿no? en estos últimos años con la pandemia y estamos ahí con la pantalla todo el día, pero la revolución del papel, que también dicho sea de paso, eh, sí. La trajeron los árabes eh, a Valencia, creo, ¿cierto? Entró por Valencia, Europa, puede ser sí. o no, sí. claro, tal sí. pues, o sea, andaluz, pero en esta época imagínate, o sea, una, el acceso a la materialidad, entonces, claro, no era llegar y traducir, me imagino, tendría que haber habido todo un trabajo de reflexión, un plan, ¿para qué voy a traducir esto? Creo yo, o sea, me, o sea claro. la, la textualización implica eso. Sí, ahora, muy interesante lo que dijiste la materialidad de los textos, Sole, porque efectivamente, aquí hay una cosa, yo creo que algo que posibilitó, ¿no? Eh, por eso fue muy importante también la conferencia que tuvimos en el Centro de Estudios Árabes hace poco con estas personas que vinieron de Turquía, sobre el Museo de Historia de la Ciencia y la Tecnología en el Islam, que es algo poco estudiado también todavía. Eh, acá hay medios tecnológicos que posibilitaron una materialidad diferente de los textos Y que facilitaron, en cierta manera, el estudio mucho más extendido De lo que podría haber sido en otros tiempos En este contexto ya hay papel Los árabes del, de este contexto que yo estaba escribiendo Trabajan con libros de papel Libros además de un formato compacto, transportable Hay librerías hay librerías donde los sujetos recurren a comprar libros, que también eran así, esto de que hoy día se hacen eh, conversaciones sobre libros y todo en las librerías, no es una cosa de hoy día, digamos, ¿no? de hecho hoy día lo hacemos bajo un formato capitalista, que es para lanzar un libro para que el libro se compre, ¿no? y es el motivo que tenemos conversatorios y lanzamientos de libros en librerías, ¿no? Que, es una cosa bonita de todas maneras, pero efectivamente tiene un impulso también comercial. En ese tiempo, efectivamente, además de, como yo decía, las discusiones intelectuales sobre los textos, además de tener lugar en las cortes califales o en las mezquitas, también tenían lugar en las librerías. Las librerías eran lugares donde ¿cierto? acudían los intelectuales, ¿verdad?, y... Eh, no solo iban a comprar libros, sino que también eran lugares donde efectivamente se producían discusiones, ¿verdad?, sobre los, eh, sobre los textos mismos que, que allí se, se estaban adquiriendo, ¿no? Eh... Entonces, eso, ¿no? Yo creo que ahí la materia... Fal hace falta, yo creo, una historia, que, que yo creo que hay, pero son poco conocidas, ¿no? Una historia del libro en la cultura árabe clásica, ¿no? Eh, eh, hay historias de las prácticas. George McDeasy tiene, por ejemplo, eh, varios trabajos sobre la, la, cultura, la cultura académica del Islam clásico, ¿no? Eh, la, cómo incluso se establecían currículum de estudios conducentes a grados y etcétera, ¿no? Cosas que, que nosotros no nos imaginamos. O sea, mira, estás hablando ya del papel en, en estos siglos. Claro, yo hablo de que llegó el papel por al andaluz, pero. Estoy hablando de Europa, no, no de Bagdad, mm. pero no, o sea, yo creo que hay que seguir, hay que seguir con estas investigaciones. Les comento que ahora a las dos y media, o sea, estoy ya a cuatro minutos, tengo una mm. reunión de, de unas cuestiones de pedagogía. Camar, yo seguiría hablando, de, no tomé tanta nota, me da un dolor, un dolor, pero, pero nada, o sea, yo creo que, y a todos nos pasó, porque claro, ahora un, un par ya se está retirando también, pero... Eh, si alguno de ustedes, los que, los que presenciaron, los que tuvieron la suerte, como yo, de estar aquí sincrónicamente, tienen a, eh, algún comentario o, o, o algo que hacerle a Kamal, les puedo dejar su correo para que le escriban, eh, y luego lo que hacemos también es, es sacar la edición de, de esta estupenda conferencia, esta estupenda cátedra, para que para que la puedan ver los que no estuvieron presentes. Así que, Kamal, querido, te agradezco muchísimo y me voy contenta, me voy muy muy contenta. Gracias a ti, querida, por la invitación. Ha sido una, Esta es una gran instancia, así que yo la felicito y estoy encantado de haber podido participar. A ti, a ti te agradecemos por esta finura de, de, de conferencia de datos, aprendimos mucho, así que nos vamos todos contentos. Amigo mío, un abrazo gracias. fuerte y nos estamos viendo. Un abrazo igual. Chao. chao Muchas gracias chao. a todos, que estén muy bien.